Los grandes éxitos son el fruto combinado de grandes estrategias y esfuerzo por parte de un equipo humano comprometido. Vega móvil una vez más, ha sido reconocida como la empresa número uno en ventas de la marca Toyota en el año 2021, por lo cual queremos externar nuestro más profundo agradecimiento a todos nuestros clientes. Gracias, República Dominicana. Vega Móvil, vamos más allá.